hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo poder analizar las mallas blender dispone de una opción para poder realizar un análisis sobre las mallas ya que en determinadas circunstancias eh, es posible que nos interese generalmente sobre todo a la hora de realizar impresiones 3d para poder eh, ver eh, esta sección tenemos que estar seguros de que nos encontramos en el modo de edición, ¿vale? Así que voy a pasar allí y eh, para poder realizar los análisis de las mallas tenemos que ir aquí a eh, over, el Viewport Overlines y en esta opción que tenemos aquí abajo, Mesh Analysis, podemos realizar ese análisis de las mallas. Este análisis lo que nos va a mostrar es en función de lo que queramos eh, parametrizar eh, aquí y con las opciones que tenemos aquí disponibles, pues mm, un valor alto en tonalidades rojas o un valor bajo en tonalidades azules de lo que estamos tratando de analizar. Todo lo que queda en un, en un tono gris queda fuera de este análisis. ¿vale? En este caso en concreto estamos empezando a analizar lo que se denominan en, en español sobresalientes ¿vale? y en inglés como estáis viendo aquí se denominan overhang esto ¿qué es exactamente bien esto eh, hace referencia a la hora de eh, imprimir con impresoras de 3d eh, existe un límite eh, para el exceso de, de, de material que puede utilizar para realizar la impresión, entonces este modo de visualización lo que nos va a mostrar es cuán cerca o lejos nos encontramos de ese límite ¿vale? y eh, disponemos de opciones de parametrización en base al modelo de impresora que tengamos aquí, ¿Vale? donde podremos eh, eh, marcar un, unos grados máximos o mínimos ¿vale? para que realice ese análisis, ¿Cómo lo muestra, bueno, pues fijaros, he tomado como referencia un ejercicio que estoy realizando ahora para eh, punto blend. Eh, de un reto en el momento en el que me encuentro grabando ahora mismo y como podéis ver hay eh, ciertas zonas de mi geometría que están en una tonalidad azul, con lo cual es un nivel muy bajo, pero hay algunas zonas que están con, un, con una tonalidad alta, vale donde podría tener problemas a la hora de realizar esas impresiones. Si lo que queremos es eh, afinar nuestro diseño para que podamos realizar eh, esa impresión, pues tendremos que tocar estas zonas o tener mucho cuidado en esas zonas, vale? porque podría no salir adecuadamente. La siguiente opción que tenemos disponible para el análisis de las mallas es el grosor, que aquí en inglés es thickness. El grosor tiene eh, las impresoras tienen un espesor de pared limitado también donde eh, pueden llegar a imprimir áreas muy eh, delgadas ¿vale? y este, estos niveles nos van a mostrar lo mismo. De acuerdo. Como veis aquí. La eh, geometría no presenta grandes eh, zonas en un rojo muy intenso, pero sí algunas zonas un poco más anaranjadas de acuerdo Nos puede servir de, de ejemplo vale bien la siguiente opción hace referencia a eh, las intersecciones intersect de acuerdo esto qué implica bueno pues las intersecciones son otra causa com común de problemas a la hora de realizar impresiones con impresoras 3d eh, esto hace referencia a las zonas en las que intersectan diferentes geometrías vale, dentro de nuestro modelo y eh, en ocasiones pues, no podemos detectarlas de una forma muy fiable. Eh, a diferencia de otros modos de visualización, pues las intersecciones no tienen variaciones activadas, es decir, que no vamos a ver eh, esas tonalidades. ¿vale? O vemos rojo. O no vemos nada. ¿De acuerdo? En este caso no hay intersecciones. Ni siquiera aquí. Tal vez. No. Aquí tampoco hay intersecciones. La siguiente opción que tenemos. De análisis de mallas. Es la distorsión. Que puede, eh, hace referencia a geometría. Que pudiera estar distorsionada. Distorsiones en nuestra malla. ¿Vale? Donde pueden haber problemas. Ya que. Eh, a lo mejor tenemos enágonos eh, que a la hora de ser triangulados para llevarlos a nuestra impresora 3D pues no, no se hacen adecuadamente y pueden generar distorsiones o pinchazos o tal en nuestra en nuestra malla y eso acaba repercutiendo en cómo queda en nuestra impresora 3D. ¿Vale? Nos queda poco, los siguientes son sharp o formas definidas vale donde eh, al igual que podría ocurrir con el grosor eh, zonas que tengamos extremadamente definidas pueden generar problemas a la hora de realizar una impresión 3d vale eh, pueden realizar formas que son demasiado delgadas tal vez o, o eh, formas que, que son complejas de, de ser impresas en definitiva vale en todos estos casos, aquí podemos definir, bueno, no en todos, pero sí en la gran mayoría, los ángulos mínimos y máximos, ¿vale? Toda esta parametrización está relacionada con el objeto de nuestro análisis. Y eh, dentro de lo que es el análisis de mallas, pues tenemos algunas limitaciones que podrían ser, por ejemplo, pues eh, que solo se muestran con modificadores de eh, deformación. Para mallas con alto contenido de polígonos, el rendimiento es muy bajo durante la edición de este tipo de, de análisis. ¿vale? Y con esto hemos visto todo lo que tiene que ver con el análisis de mallas. Es un vídeo cortito. ¿vale? Así que nada, bueno, pues chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.